Sí. Eso es 2020 Eso es para que sepas un poquito más de mí Algo más personal, ¿sabes? Wow. Hay veces que hay que saber cómo arreglar los problemas ¿eh? e ir para adelante, ¿sabes? Siempre tienes que tener la cabeza al frente. voltearas adelante. La vida es dura y hay que chingarle, güey. Dice así. Ya, yeah. la vida te hace pasar demasiadas cosas. Algunas de ellas son benditas, son hermosas. Recordando los gritos y tantas cosas. Anécdotas que fueron malditas, muy dolorosas. La vida te hace pasar demasiadas cosas Algunas de ellas son benditas, son hermosas Recordando los gritos y tantas cosas Anécdotas que fueron malditas muy dolorosas Recuerdo el ayer del que se gozaba tanto Pero la luz se escondía y el pasado era un mal rato Tuve buenos días como todos los demás Pero a veces no comprendes pensando no podrás teniendo que enfrentar los problemas y los vicios tratando de esquivarlos pero así la vida quiso formando mi persona maldita y un poco cruel el coraje recorría y el odio me atrapa en él no sabía qué querían de mí el diablo lo sentía aquí dios me hablaba pero yo confío en ti mientras yo me preguntaba pero qué es lo que hago aquí no sabía qué hacer de a dónde correr me querían detener no sabía si volver, y me enloquecer, por lo que tenía que ver, me encontraba indeciso con algunas decisiones, mal desorientado llegaron las adicciones, por mi propia cuenta corregí de mis lecciones, y esta mierda que me trago se le escupa a los traidores, ay, en la cuadra anda la flaca, mis comis alerta, porque luego ataca, ay, los recuerdos de me asfixian, me atrapan Siento que me matan La vida es dura y debemos de enfrentarla No pienses en traicionarme si no tendrás que pagarla Muchos problemas y gritos yo me he tragado No sé si perder la fe o que mi piel ceniza al pensar en el ayer Por todo pido disculpas si algún día yo fallé He comprendido que yo soy mi propio dios O si existe un ser supremo quiero verlo por favor Es que he perdido la ilusión Todo el amor que tenía se ha convertido en rencor Escribo de corazón La contradicción surge cuando escribo esta oración Querer saberlo, conocía nuevas cosas El desmadre de la calle, el alcohol entre otras cosas Momentos plenos en los que me sentía bien Y ese nudo en la garganta y se me derrite la hiel Al saber que no sabía, no comprendía Que esto después me dolería porque se iban? ¿Qué pasaría? Tengo un amor muy grande pa' mi madre querida Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. esto es 2020 20. Esto madre es show es número 3 ah. Y sí, a veces la vida duele ah.